Bienvenidos a la asignatura Internado 2 es un curso obligatorio que se ubica en el décimo periodo de la carrera de psicología. Tiene como prerequisito la asignatura de internado 1. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel avanzado cinco competencias específicas de la carrera, evaluación, diagnóstico, intervención e investigación científica en psicología y también compromiso ético de la práctica psicológica.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 aplicar y evaluar programas de intervención y estrategias psicoterapéuticas, proponer diferentes medios de intervención, desarrollar y comunicar los resultados de su investigación considerando los principios y normas éticas del profesional psicólogo.